Hay 2% más de pobres en el país, la gente gana una mierda, esa plata no le, ha, no se, no le alcanza porque la inflación está por sobre los 13, por, 13%, no se puede vivir, es un país feo, hediondo en muchos casos, deteriorado, el espacio público, no, eso no es bonito. O sea, este país está efectivamente en un escenario de deterioro progresivo independiente de la opinión que uno tenga del 18 de octubre. Uno puede tener varias miradas, pero en estricto rigor, si uno mira los hechos, lo fáctico, es que el país está peor que hace tres años. Uno puede entender que hubo una reivindicación, que efectivamente era legítimo, que había una, una molestia encarnada, arrastrada, que no se supera. No tenemos un mejor sistema de pensiones hoy día, no tenemos un mejor sistema de educación, no tenemos un mejor sistema de salud, no tenemos una nueva constitución. Somos más pobres, alcanza menos la plata, hay más inseguridad, hay crimen organizado, hay carteles de narcotráfico operando en el país, hay violencia en la Araucanía, la macrozona sur se ha extendido, mucho más allá de los límites de hace dos o tres años atrás. Es un peor país. ¿Cuál es la razón? Cada uno sacará sus conclusiones y hará una óptica. Yo no culpo directamente al presidente, ni tampoco al presidente anterior, en solamente o exclusivamente, ni tampoco creo que en el 18 de octubre están todas las respuestas. Solamente me siento, y como muchas personas que nos están viendo hasta ahora, digo, bueno, tres años han pasado de esta fecha, ¿dónde estamos hoy día? Porque no sé a dónde vamos a caminar si no sabemos dónde estamos. Y hoy día estamos en un peor escenario. O sea, hoy día estamos peor que el año 2019. Objetivamente peor. Sí, sí. Y nadie lo puede desmentir. Sí, sí. Ni alguien de centro izquierda como yo, ni alguien de derecha como la Carla, ni alguien progresista como la Carla. Nadie. Nadie puede decir hoy día que estamos mucho mejor.